Hacemos camino hacia Tudela y hacemos la primera parada con trabajadoras de la sanidad. Y es que si algo define un sistema justo, esos son unos servicios públicos dignos que ofrezcan servicios dignos a todas las personas y que cuiden a sus trabajadoras. La sanidad debe ser una prioridad absoluta en cada pueblo de Navarra, también en Tudela, también en Cascante erritarrengandik ahalik eta gertuen egoteko eta bizitza osasuntzoak bermatzeko. Servicios dignos, próximos a la tierra. Una tierra que es de aquellas personas que la trabajan y de aquellas que la llevan hasta el último mercado. De aquellas que trabajan en un sector especialmente duro que ve demasiadas veces mermados sus derechos. Decimos y reivindicamos aquí y ahora Ignor es da ilegala. Todos los derechos para todas las personas. Necesitamos una ribera que vertebre Navarra. Necesitamos inversión, estrategias de desarrollo económico y apuestas valientes que desarrollen políticas progresistas, tomando siempre como prioridad a toda la ciudadanía y todos los pueblos. Una ribera diversa, plural, que tome la mano del vecino y apueste por su futuro en común. Bye, Herribera berelanden Berelanden zabalera da, baina askos ere bai. Bertan lan egin eta bizitza proiektua garatu al izateko eskualdea izan behar da Herribera. Ez gehiago, ez gutxiago.